Curso corto virtual Pedagogía Humana, actividad de aprendizaje 4, evidencia y actividad interactiva, proceso evaluativo. A través de esta evidencia, aplicarán los conocimientos vistos en esta actividad de aprendizaje. Este ejercicio es lentamente práctico y su realización es 100% didáctica. Vamos a iniciar de una vez. Esperamos que cargue la multimedia para realizar nuestra evidencia. Evidencia, actividad interactiva, proceso evaluativo. Bienvenido o bienvenida a este espacio de aprendizaje virtual elaborado por el SENA, en el cual podrá jugar, divertirse y aprender sobre las temáticas que se están desarrollando en el programa de formación, curso virtual, pedagogía humana. Para lograr las metas planteadas es importante tener mucha iniciativa e interés por aprender. En ese sentido, lea detenidamente el material perteneciente a esta actividad de aprendizaje así como las instrucciones que se despliegan a continuación. Instrucciones. Juan es un docente que se encuentra realizando una práctica pedagógica al aire libre relacionada con las características de la evaluación. Esta consiste en que los estudiantes deben pasar por varias estaciones para encontrar las características que hacen parte del proceso evaluativo. Ayuda a los estudiantes a descubrir cada una de dichas características, lo cual podrá ser al responder las preguntas planteadas en cada estación, finalmente con la orientación de Juan, los podrás utilizar en clase. Aprueba esta evidencia respondiendo correctamente cinco preguntas. Continuar. Estudiantes, ahora vamos a descubrir en cada una de las estaciones las características de la evaluación. Mucha suerte y que empiece la actividad. Iniciar. Y tenemos nuestra primer, eh, nuestro primer punto, nuestra primera pregunta. Arrastrar una de estas tres opciones, la que consideremos correcta. En las técnicas de observación, que es la respuesta correcta de una vez, se emplea un sistema de percepción planificada y racional donde los elementos y comportamientos que el estudiante desarrolla se presentan para demostrar los conocimientos adquiridos. Muy bien, un sistema de percepción planificada utiliza técnicas de observación. Listo, siguiente estación. Tenemos la pregunta. Indique si es falso o verdadero el enunciado. La diferencia entre observación directa y observación indirecta es el instrumento utilizado para calificar la observación será verdadero o será falso. La respuesta si correcta es falso. Muy bien, la diferencia entre la observación directa e indirecta no es la utilización de un determinado instrumento, es la existencia o no de contacto directo entre el observador con el evaluado. Tercer, tercera estación Seleccione la opción que considere correcta Recuerdo el enunciado Es una técnica de apoyo a la formación del estudiante en el cual éste debe tomar decisiones respecto a un caso planteado Que puede referirse a hechos, lugares, personajes o situaciones La respuesta correcta es técnica de casos Muy bien, la técnica de casos es en la que el estudiante debe tomar decisiones respecto a un caso planteado. En nuestra siguiente evaluación vamos a asociar cada tipo de evaluación con su respectiva explicación. La evaluación diagnóstica se realiza previa... La formación y su finalidad es el de conocer los aprendizajes con los cuales llega el estudiante a un proceso formativo. La sumativa es aquella mediante la cual recoge todos los elementos del currículum y estructuras de una evaluación en la cual el estudiante demuestre que ha desarrollado completamente la competencia. Y la formativa es aquella mediante la cual se evalúan los avances que han tenido los estudiantes durante el proceso formativo. Muy bien, todas las opciones fueron relacionadas correctamente. O Así sea, que creo que es el quim, la quinta estación donde vamos a arrastrar cada una de las, bueno, la opción que consideremos correcta para completar el párrafo. Aquí de una vez la respuesta correcta es la planificación estratégica. Se refiere a las acciones que se plantean para alcanzar un objetivo y compromete un proceso de planificación a largo plazo. Soltamos. ¿Sí, Muy bien, la planificación estratégica se refiere a las acciones que se plantean para alcanzar un objetivo Siguiente estación, aquí vamos a indicar si el enunciado es verdadero o es falso Veamos, uno de los últimos procesos en el desarrollo de la labor educativa lo constituye en la evaluación de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. Esos conocimientos se evalúan bajo varios criterios tales como el momento, la intensidad, la complejidad, el método, la técnica y el instrumento que se emplea para cada uno de los momentos de la evaluación. Este enunciado es verdadero. afirmación es verdadera. Este momento tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. Listo. Y por nuestra nuestra última nuestra última estación vamos a digitar la palabra que hace falta para completar el enunciado. A las evaluaciones que se realizan durante el proceso se les llama evaluaciones de seguimiento. Seguimiento es la palabra correcta. Uh -huh. listo, eso sería todo por nuestra evidencia, vamos a esperar nuestra pantalla final, muy bien, la versión de seguimiento es aquella que permite monitorear el aprendizaje de los estudiantes día a día durante el proceso de aprendizaje. Características de la evaluación sistemática, medible y axiológica, global y comprensiva, planeada, integral, participativa y continua. Felicitaciones. Usted identifica los conceptos relacionados con el seguimiento del proceso y la evaluación dentro del proceso de formación y su importancia. Cerrar. Y con esto terminamos nuestra evidencia actividad interactiva.